emprendedores mías como les prometí en las historias de Instagram, acá les comparto esta planilla que es para determinar cuáles publicaciones tuvieron éxito. Para eso van a tener que entrar a Creator Studio que está acá, ¿sí? Es el es donde ustedes ahora pueden hacer las publicaciones. Si no saben qué es Creator Studio, lo que pueden hacer es escribirme y les digo en dónde encontrarlo. Entonces, voy a agarrar la primera la primera publicación del mes de marzo, que no es esta, claramente. Me voy a fijar que nuestra primera publicación de marzo fue la del 2, ¿sí? Abro y voy a tener en cuenta las siguientes eh, métricas. Voy a ver que tuvo 30 me gusta, 2 comentarios y 6, yo se los pongo acá, y 6, eh, lo guardaron 6 personas. Eso es lo que yo voy a llamar. Que lo voy a poner en la parte de engagement, ¿sí? El reach, lo voy a cambiar para ustedes, es el alcance, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué día lo publiqué? El 2 de marzo. Muy bien. ¿En qué hora? Me voy a ir a la hora de educación. Fue a las 19.14. Vamos a poner 19.14. Me voy a ir a la categoría de contenidos y esta categoría de contenidos es incrementa tus ventas en estas fechas, Si ¿sí? Descarga la info gratis. Lo que estoy haciendo tiene que ver con educar. En realidad, es el calendario de efemérides. Entonces, es un descargable, contenido descargable. Descargable, muy bien. Vamos a ver cuántas impresiones tuvo. Bueno, las impresiones las voy a tener acá. Y las impresiones fueron 1.641 personas. ¿Qué significa? Que 1.641 no es única entrada. Es, puede ser la misma persona que entró varias veces. 1.641 lo vamos a poner acá. Y vamos con el alcance. El alcance es de 1.507. Ese sí, el alcance es por única persona lo cuento. O sea, que 1,500, a ver que me olvide el número, 1,500, 07 personas, les llegó mi contenido, ¿sí? De las cuales vamos a ver el engagement que tuvo. ¿Qué significa engagement? Es lo que hizo. ¿Qué hizo? 30 le pusieron me gusta, 2 comentaron y 6. Eso lo vamos a sumar y nos da 38. Ese número 38 sale de acá. Entonces, me voy a 38, Sí, pero 38, perfecto. Ven que acá se está generando, si ustedes pueden observar en donde dice porcentaje de engagement, ven que es de 2,5, ¿sí? Y se va poniendo de diferentes colores a medida que yo voy a ir cargando toda la información. Vamos con la segunda publicación. La segunda publicación del mes de marzo fue el 4 de marzo y dice, instala Instagram Shopping. Acá, como ven, tuvimos 30 me gusta, 6, me, 6 comentarios y 15 personas lo guardaron. O sea, que tuve más interacción porque significa que la gente le interesó mi producto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sumar 36 más 15, ¿sí? 36 más 15 nos da 51. Yo siempre hago todas las cuentas y ese es el engagement. Vamos a poner la fecha. La fecha dijimos que era el 4 de marzo a las 22 horas. 4 de marzo a las 22 horas. Muy bien. ¿Qué tipo de contenido es? En este caso es un tutorial. Entonces vamos a poner acá tutorial. Bien. Vamos a las impresiones. Tenemos de impresiones 1586. 1,586, alcance decía 1,442, 1,442 y ven cómo el porcentaje de engagement es uno de los porcentajes que aumentó de 2,5 pasó a 35. Y eso tiene que ver con no solo el engagement, sino el alcance que tuvo la publicación, ¿sí? Entonces, ahora me doy cuenta que yo acá tuve 1,500 de alcance, pero tuve de engagement 38. Bien, seguimos haciendo. Nuestra próxima publicación fue, instala Instagram Shopping, después fue rotéate de Mujeres, que fue el, es 43 me gusta, 5 comentarios y una persona lo guardó, ¿sí? Entonces, tuve 44, 44 más 5 es 49. Entonces, tuve 49 Y de alcance y de impresiones tuve 1.529 y 1.424. 1.424 y 1.529. 1.529. Vamos a ver qué fue. ¿Qué fue lo que publiqué? En este caso fue una efemérides porque fue lo de El Día de la Mujer. sí Entonces es una efemérides. Fue el 8 de marzo y fue a las 9, 9 y 40 de la mañana, ¿sí? Ahí, una vez más, eh, el engagement es parecido. Voy a ir completando. Entonces, ¿qué me voy a dar cuenta? Es que si sí, mi promedio en este caso fue de 32. O sea, que todos los valores por encima de 32 significa que mi publicación fue exitosa o que generó mayor engagement, ¿sí? Ahora, si mi publicación está por debajo de 3.2, como en este caso que me lo marca en rojo, o sea, todo lo que vean en rojo es porque es una publicación que no tuvo tanto éxito. Y todo lo que está en, en verde tuvo realmente éxito. Tienen que hacerlo día a día, mes a mes, y ahí van a fijarse en qué momento su engagement tuvo mayor eh, crecimiento o si disminuyó. Creo que es algo que lo pueden hacer. No es nada difícil, pero cualquier cosa que ustedes necesitan, saben que me pueden contactar. Bueno, les mando un beso grande y espero que les haya gustado.